presidente de la Fuerza Nacional Progresista, con quien vamos a conversar precisamente del tema de la inestabilidad en Haití y la respuesta que debe dar el Estado Dominicano. Pelegrín, buenos días. Buenos Muy días. buenos días, muy buenos días. Buenos Un saludo días. a todos ustedes. Gracias. Dirigen te estamos dirigen ese programa tan importante y al público que le sigue. Bien, te estamos acusando aquí de Franco Macorizano. Así es que, de eso sí, tú eh, no te defiendes. Nacido, no puedo decir, bueno, criado hasta los cuatro o cinco años. Sí. Y por el afecto siempre seré. Así, franco, es, así es. Bueno, lo que está pasando en Haití es de todos conocidos por las noticias internacionales y las locales que nosotros podemos recabar aquí. Ahora, ¿cuál es tu visión como persona que ha estado ligado siempre al tema de la situación Haití-República Dominicana? ¿Cuál es tu visión de la inestabilidad en Haití y la respuesta del Estado Dominicano, Pelegrín? Adelante. Mire, eh, esto no debe sorprender a nadie, porque desde hace décadas, <coughs> Se sabe que Haití es un estado colapsado, un estado fallido, o como dijo el presidente Abinader, un estado inviable hoy, que además ha sido abandonado por la comunidad internacional a lo largo de los años, ha sido intervenido por actores diversos de la comunidad internacional, pero nunca se ha hecho un esfuerzo serio de reconstrucción, de rescate de Haití en Haití, porque en el fondo la actitud que ha primado es de considerar a un país Haití un país eh, desahuciado, un país en el que no hay nada que hacer. Y entonces la tendencia natural de la comunidad internacional y de ciertas potencias y organismos internacionales es tratar de buscar una solución eh, para ellos más cómoda, más fácil, más económica eh, en República Dominicana. Que República Dominicana pase a ser y ha sido una zona de amortiguamiento de lo que llaman en política internacional un buffering de la crisis haitiana y que el Estado Dominicano, que es relativamente eh, un Estado fuerte, eh, relativamente pues, pueda jugar un papel de pivote o de tutor eh, en Haití. Ese esquema es el que está naufragando, es el que se está hundiendo. Eh, y obviamente pone en peligro a República Dominicana y agrava todos los problemas históricos de Haití. En Haití, ya para irnos a un periodo más corto y más reciente, en los últimos tres, cuatro años, desde que fue elegido el presidente Juvenal Mois empezó una gran pugna histórica. La pugna de los haitianos que creen que Haití solamente se gobierna con un gobierno fuerte, con una mano dura, con una presidencia cuasi eh, dictatorial una especie de neo-duvalierismo del siglo XXI. Esos sectores se agruparon alrededor de Juvenal Mois y trataron eh, de darle eh, un gran impulso a esa visión eh, de, de un nuevo Haití bajo una presidencia fuerte. En contra, había una cantidad enorme de sectores, incluidos sectores de la diáspora, que entendían que... El problema en Haití eh, es fundamentalmente el tipo de relación con los poderes extranjeros. Eh, eh, el argumento era que se vio luego de la caída de Ubalier, a Haití no le dieron oportunidad de afirmar su democracia porque el líder más popular, el que fue elegido por amplia mayoría, eh, fue derrocado por los Estados Unidos en dos ocasiones. En, las, en el año 1991, recién electo, y posteriormente en el año 2004. Y que en las elecciones últimas que se hicieron, eh, esa era la queja y es la queja de muchos haitianos, eh, el Core Group y particularmente lo que Ricardo Seitenfusch llama el tridente imperial, Estados Unidos, Francia, Canadá. Eh, escogieron, impusieron candidatos en contra de la voluntad popular. Por eso, Juvenal mois es escogido con apenas un 10% de la aprobación del electorado. Votado, votó un 20% en esas elecciones muy discutidas y después de un año de disputas, eh, a él se le reconoció como presidente por parte del Core Group, pero con un apoyo de un 10% de la población. Entonces, eh, el Core Group, eh, donde está Estados Unidos, Francia, Canadá, eh, la Unión Europea, eh, Brasil, eh, Naciones Unidas, la OEA, eh, decidieron, bueno, vamos a trabajar con este presidente que eh, encarna la legitimidad constitucional. Y ahí viene la gran confrontación, es un choque político ideológico que haya llegado al plano de la confrontación violenta. Eh, las bandas que hoy acaparan la atención, que secuestraron 17 misioneros norteamericanos en una acción muy audaz, muy cargada de mensaje, de simbolismo, porque en realidad ya, yo creo que ahí se estaba buscando más que el dinero, mandar un mensaje eh, de que Estados Unidos es un poder impotente en realidad eh, esas bandas crecieron florecieron bajo los auspicios de del, la estructura del poder del Estado ya, y concretamente de, del grupo que encabezaba el presidente Juvenal Moïse fue denun fueron denunciadas como instrumentos eh, que usaba el gobierno para reprimir las manifestaciones de los opositores que a su vez decían que los políticos haitianos se habían apropiado de miles de millones de la ayuda internacional y particularmente de los recursos de Petrocaribe Caribe eh, en connivencia con las élites haitianas y con las élites dominicanas. Entonces, ahí es que está el nudo del, del, del problema. Eso ya explotó, eh, pero explota en un contexto que no podemos olvidar. Porque Nosotros no podemos analizar Haití. Eh, en realidad no podemos analizar lo que pasa en ningún país al margen de lo que pasa en la región y en el mundo. Ahora mismo, en la región se está dando un, una intensa punga de poderes, de poderes poderes continentales, eh, con visiones políticas e ideológicas distintas y de poderes extracontinentales con los Estados Unidos, porque hay un enfoque eh, de convertir el Gran Caribe en un escenario de conflicto, ya lo ha sido eh, anteriormente, lo ha sido por siglos, pero desde la guerra hispanoamericana, eh, hay tres momentos previos, este es el cuarto, donde se han producido choques de potencias eh, en el Gran Caribe. Ahora se está produciendo un choque de potencias en el Gran Caribe y, y por eso el conflicto en Haití reviste eh, una, una particular eh, complicación. No es un conflicto aislado, no es no, no, es un conflicto que está conectado con, con todos los otros conflictos. Porque, por ejemplo, eh, Estados Unidos, que empezó eh, apoyando el proyecto de Juvenal Mois, en un momento dado le retira el apoyo a Juvenal Mois por la presión de los afroamericanos y de la diáspora haitiana y del Congreso americano. Y Juvenal Mois... Eh, en vez de resignarse a ser un presidente títere, quiso jugar eh, una carta de independencia. Se acercó a Rusia, se acercó a Turquía, eh, se acercó a la oposición, se acercó a Aristide. Y ahí es que muere, en ese contexto es que muere eh, Juvenal Mois, que había sido llevado al poder eh, precisamente por las fuerzas que después lo liquidan. Entonces eh, Ahora estamos viendo Las consecuencias de esta situación eh, Ya una especie de Gran vacío de poder eh, Hay un, un Primer ministro eh, Contestado Por eh, los jefes principales De las bandas armadas Que dicen que tiene que dimitir eh, El partido de gobierno eh, evidentemente lo quiere fuera de la presidencia a Ariel Henry, porque eh, en el fondo eh, a, a Juvenal Mois eh, le dieron un golpe de Estado sus partidarios, eh, la gente de, de su partido, porque entendieron que él Pelegrín. estaba traicionando a su, a su base, a su a sus sectores que tradicionalmente lo, lo apoyaban. Sí, Pele. En tu guía, en la guía 83, me sí. sorprendió la, tus declaraciones al pedirle al presidente Luis Abinader le pare el coche a la Organización sí. Internacional de la Migración y sí. pareciera que Luis Abinader le está dando una respuesta con la limitación del programa de visas para estudiantes a Haití y que de, buen, de buenas a primeras vemos hoy en la prensa nacional que la esposa del ex dictador haitiano le dice estúpido a Joseph, al primer ministro, hay una serie de reacciones. ¿Qué tú bueno, le, en, en realidad, ¿A qué te refería que le pare el coche? La información que yo tengo es que la Organización Internacional de las Migraciones, que en algunas ocasiones en el campo internacional ha jugado papeles importantes en el manejo de crisis de refugiados, eh, ahora mismo está eh, muy activa, muy proactiva, eh, pero con una actitud de injerencia y me informan que está tratando de activar aquellos planes, aquellos planes eh, que fueron anunciados por nosotros, de, como el plan de contingencia, eh, el plan de contingencia de refugiados, eh, de flujos masivos de refugiados, eh, fue un plan que hizo la organización... Escúchame, yo creo que están dadas todas las condiciones para ello concretar este plan. Eh, mira, yo te diría que las condiciones que hay no son de concretar ese plan, sino de que inicie una especie de desestabilización de la isla, porque República Dominicana no va a aceptar, el pueblo dominicano no va a aceptar que esta crisis que ha sido creada, eh, este, este proceso de crisis no es un proceso Natural. espontáneo, no, no, no. no. Aquí ha habido planificación, inteligencia, eh, inducción. ¿O ¿Ustedes creen que todas esas armas que están llegando a Haití, hmm. de Estados Unidos, desde Sudamérica, desde eh, de, de, de la mafia del narcotráfico, todo eso es algo así, espontáneo? No, no. Ahí de, de, deliberadamente se ha creado un escenario, eh, primero de conflicto civil, pero con mira a tratar de envolver a República Dominicana, arrastrar a República Dominicana, eh, para, tra para tratar de imponer la solución dominicana al problema haitiano. Eh, donde el gobierno dominicano está acertando? El gobierno dominicano está acertando porque, en primer lugar, eh, ya hizo una formulación diferente de la política exterior. Antes, eh, los gobiernos lo decían, pero no, no lo decían con claridad, con responsabilidad, con contundencia, en forma inequívoca. Este gobierno, hay que admitirlo, ha dicho, no hay solución dominicana, no habrá solución dominicana. La solución a los problemas de Haití tiene que producirse en Haití por parte de la comunidad internacional, de los poderes que más pueden y deben intervenir en ese proceso. Entonces, ya eso es un cambio. Ahora, ese cambio, eh, para ser creíble, tiene que venir acompañado de un conjunto de acciones. De un conjunto de acciones que son precisamente las que se están anunciando, enunciando, ejecutando. Por ejemplo, el presidente anunció su compromiso con un muro. Un muro de verja, porque a ellos no les gusta usar la palabra muro verja eh, perimetral pues, de alta tecnología. Mucho, ya muchos lo están entendiendo porque he visto que han publicado en su cuenta de Twitter y demás la necesidad del muro, más ahora con la crisis desde, el, desde el domingo para acá, República Dominicana Así. está en, en sus, Dímelo. Es que no es lo mismo llamar ya, al diablo que, que verlo llegar. llegar. Eh, eh, eh, Eso es un buen dicho. <ríe> Eso, eh, los refranes tienen mucha carga de, de, ¿De significado. Que enseñan mucho. No es lo mismo llamar al diablo no, que verlo llegar. ¿no ¿Cree que llegó ya a ti? Yo creo que no, hace tiempo está... Lo que pasa es que mucha gente eh, no, no lo veía y otros que lo veían, se asillan los suecos, eh, creían que... Eh, se podía convivir con esa situación sin actuar Para... pues el gobierno ha empezado a actuar ahora, ahora. Eh, eh, en el Consejo Nacional de Migración se están tomando una serie de decisiones eh, eso eso es algo, ¿me oyen? sí, sí, Sí claro Sí. Eh, en el Consejo de Migración se están tomando una serie de decisiones importantes eh, hay resistencia, vamos a, vamos a decirlo con claridad, dentro del gobierno y fuera del gobierno a, a esos planes de, de respaldar la política exterior con la política interna. Yo creo que Luis eh, está actuando como un verdadero gobernante no, frente a ese eh, tema. Sin, sin duda está eh, tomando las medidas en cada momento que corresponde. El hecho, de, el hecho de haber suspendido el viaje a la cumbre eh, por esos motivos y haberlo anunciado y el sí. hecho de ayer haber colocado un mensaje dirigido expresamente al presidente Biden, al presidente Macron y al primer ministro Trudeau es una, es una señal de, de voluntad de defender a la República Dominicana, de elevar el reclamo. Ya, por ejemplo, conseguimos el apoyo eh, espiritual, pues, moral, eh, pero también internacional del Vaticano, del Papa. Eh, yo creo que ese, ese llamado que hace el Papa hace dos días viene a reforzar la posición de República Dominicana y de los presidentes de Panamá y Costa Rica y la idea es que a nivel hemisférico, porque lo ideal es que esto se maneje a nivel hemisférico y quizás con la participación de, de los países africanos que de alguna manera tienen se sienten en el deber de ayudar a, a levantar a Haití de la situación de caos en que está, definitivamente que eh, el esfuerzo tiene que ser de rescate y reconstrucción Pelegrín, no ¿Eso preguntita. le conviene a Haití? Sí, dime. En ese mismo sentido, que le iba a preguntar, ¿cuál es su valoración de las medidas o iniciativas que está tomando el gobierno en, con miras a enfrentar eh, la situación que tenemos como país vecino de Haití? ¿Son eh, pertinentes? ¿Hay que hacer un esfuerzo mayor o está correcto que lo vaya haciendo paulatinamente como la, cancelación, la suspensión de visado de manera... Eh, no determinada, hasta que supongamos se, se, se estabilice un poco el, el tema que tiene que ver, vi la información de evaluar los haitianos regulados a través de la ley 168 eh, John 13 me parece que es esa eh, la que 169 es 169, o sea, estas medidas del gobierno ¿entiende usted que se deberían de tomar más acciones o están correctas en la, en la forma en que se están haciendo? Mira, en principio en principio lo que se está formulando es correcto porque eh, si el mensaje de, principal, no hay solución dominicana al problema haitiano, no va a seguir de acción de esta naturaleza, no, al final la comunidad internacional dice los dominicanos se van a hacer cargo del problema haitiano. Eh, obviamente este es un momento donde los poderes públicos, todos los poderes públicos tienen que demostrar una voluntad de ejercer la soberanía. La soberanía, la autodeterminación es un músculo eh, que, el que, que que si no lo ejercitan los estados se atrofia y el estado termina eh, en pro proceso de derrumbe. Entonces, aquí tenemos eh, un problema que no es de migración, es un problema internacional eh, con implicaciones de seguridad nacional e internacional. Ayer el presidente el canciller haitiano hablaba de que en República Dominicana hay inseguridad eso es cierto eh, hay inseguridad, pero cuando vemos eh, la cantidad de factores que contribuyen a la inestabilidad de República Dominicana eh, vemos que están asociados también a Haití una buena parte de las armas que entran a República Dominicana hay unas que entran directamente de Estados Unidos pero una buena parte de las armas ilegales entran por la frontera lo mismo decimos de la munición una buena parte de la droga que entra a República Dominicana entra por Haití porque Haití es un estado almacén eh, no es que no entre aquí aquí están entrando eh, grandes cantidades eh, pero en Haití entran con mucha más facilidad y luego traspasan la frontera el tráfico internacional de personas se hace a través de la frontera. El tráfico de otros ilícitos, por ejemplo, de diversos tipos de mercancías que afectan a la economía dominicana, se hace por la frontera. Las falsificaciones de productos, el que le da seguimiento al tema sabe que eso también, aunque se da en otras partes del país, eh, eh, eh, eh, se alimenta mucho. Eh, de, del tráfico transfronterizo, porque esa frontera de 391 kilómetros lo digo hoy de nuevo es la estructura de corrupción transnacional más peligrosa y más grande de la isla de Santo Domingo y de la región del Caribe, por ahí hay un tráfico permanente de todo tipo de ilícitos Pelegrín, Pelegrín. Sí. Finalmente porque ya el, eh, en esa panorámica que nos ha dado y lo que está latente hoy, ¿qué ha de esperar el país y qué, debe, y qué debemos estar pendiente como medida lo preventiva? Los dominicanos no tenemos que en, asumir esto como una causa nacional que trasciende al gobierno. Tenemos que estar dispuestos a unirnos más allá de los partidos y a respaldar al gobierno cuando el gobierno actúe en la línea correcta, no como, como lo estamos haciendo, y al mismo tiempo eh, empujarlo cuando se vea que está por devolverse, porque todos los gobiernos, todos los gobiernos, han estado sometidos a presiones de todo tipo, a chantajes de todo tipo. Eh, yo le voy a contar este episodio, que ahora es más relevante que nunca. En, en la crisis del 93-94, los norteamericanos eh, le pidieron al gobierno del presidente Balaguer la apertura de campamentos de refugiados. Eh, 20 campamentos de 20.000 personas cada uno en el territorio dominicano. Eh, esa era una crisis muy severa que la había en gran modo eh, provocado la política norteamericana Porque los norteamericanos eh, fueron los que le dieron el, el derrocamiento de Aristide Y luego se llevaron a Aristide a Washington y le montaron un cerco al país más pobre de América Le montaron el cerco más riguroso ¿Qué querían ellos? Que se terminara el cerco para que se produjera una implosión y con la implosión un éxodo y presionaron al gobierno dominicano y a los países de la región porque todos los demás países también recibieron las mismas presiones solo que a República Dominicana se le pedía más para el campamento de refugiados ahí el gobierno del doctor Balaguer tiene el mérito histórico de haber resistido las presiones del gobierno norteamericano y no abrió los campamentos y, por el contrario, eh, flexibilizó el bloqueo. El bloqueo eh, le dio instrucciones a las Fuerzas Armadas de que no aplicaran el bloqueo que había decretado la Naciones Unidas, que era un bloqueo para, repito, agudizar la crisis. Entonces, el doctor Balaguer, que era un viejo zorro, lo que hizo fue flexibilizar. Y en un momento dado, la, los Estados Unidos empezaron a retirarle las visas a oficiales eh, generales de la Fuerza Armada. Cuando le retiraron la visa al general Aurelio Polanco Rosario, eh, chiche eh, de la Fuerza Aérea, eh, se produjo una reacción del alto mando militar, porque eh, a nivel militar se discutió la idea de entregar las visas eh, en forma colectiva a la embajada norteamericana eso es un episodio poco conocido no, eh, en ese momento desconocido. uno se enteró uno se enteró de que eso se discutió pero que le mandaban una señal a los norteamericanos de que no podían abusar de que no podían desconsiderar a las fuerzas armadas dominicanas como estaban haciéndolo y eso lo llevó a frenarse en parte porque ellos no podían darse el lujo de que una Fuerza Armada de un país amigo, una Fuerza Armada que tenía una larga historia de cooperación, dieran el paso de ofrecerle las visas porque eso iba a ser algo terrible bueno. terrible para la política exterior. Ahora mismo te lo digo porque y, y se lo digo sobre todo a los políticos a los senadores, a los diputados, a los que tienen posiciones de autoridad eh, ahora mismo hay que estar en disposición, no solamente ofrecer la visa, cualquier viejo cualquier sacrificio que haya que asumir, hay que asumirlo porque van a venir presiones mayores y nadie va a defender la República Dominicana si los dominicanos no lo defendemos y Así nadie es. nos va a respetar, oiganlo bien sí. en el mundo si nosotros no nos hacemos acreedores de ese respeto ya oímos al Papa hablando y eso es precisamente porque se ve una reacción eh, de reclamo justo de parte de, del gobierno bueno, dominicano. Muchas gracias, Pelegrín. Gracias a usted. Siempre conversar contigo es aclarar una serie de situaciones que uno a veces no comprende de estos temas de política internacional. Señores, ha estado con nosotros el vicepresidente gracias, de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo. A quien con quien hemos conversado acerca de la crisis haitiana y las repercusiones en el Estado Dominicano, sobre todo qué hacer, cómo verla, cómo enfrentarla. Gracias a Pelegrín. Nosotros...